Teoría General de Sistemas, Unidad Didáctica 2. Inteligencia Artificial y Cibernética. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a aplicar las propiedades y principios básicos de las disciplinas sistémicas, fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los conceptos que estructuran la informática. Reconocer los elementos de un sistema de información. Describir las características de la cibernética. Reconocer las características de las disciplinas sistémicas como la inteligencia artificial. Aplicar los componentes informáticos e inteligencia artificial al campo empresarial.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 fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática para brindar soluciones potenciales a problemas complejos. Tenga presente dos tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de suma importancia en el estudio de la unidad. La primera es una actividad diagnóstica que pretende identificar los aprendizajes previos que pueda tener sobre los temas de estudio. Esta TIA es la primera que debe realizar. La segunda tía la debe realizar al final de la unidad didáctica y en ella deberá evidenciar los aprendizajes adquiridos. Vale precisar que cada AEAE AE tendrá sus respectivas tías y que el éxito suyo como estudiante lo evidenciará cuando realice todas las tareas interactivas. Por lo tanto, es importante que realice las lecturas y los recursos que están disponibles en la plataforma, para que tenga una mayor apropiación conceptual durante esta unidad. Alcaldía de Medellín